Así es gente gallega, hoy les mostraré una casa muy oculta, pero muy oculta como el hoyo que tienes atrás por tu cintura donde salen tus gafecitos jajajajaja Te mostraré que realmente funciona, te diré consejo y varias cosas más. Bueno niños ratas, ay perdón Bar Simpson, mejor me callo y empecemos. Bueno lo primero que haremos es buscar un lugar adecuado para poder cavar asegúrate de que sea en una esquina para que sea más fácil a la hora de entrar Bueno aquí vamos a hacer un hueco de la cantidad que tú quieras mientras más profundo es mucho mejor Como tu culo Cállate la boca y deja de meterte en mis asuntos animal hijo de un hombre Bueno como verás esta parte está acelerada para que el video no se haga tan largo Como tu huevito tan chiquito, picha de gato Que picha de gato ni nada ya no te metas y déjame hacer en paz mis videos, niño rata, lárgate a hacer los deberes que aún apestas a mierda de popo de tu propio ñoquito. Bueno, aquí lo haremos. Es una pequeña sala para que quede muy bien el video. Así es, ya he hecho esta sala pequeña. Procederemos a poner las cosas que faltan, como por ejemplo la mesa, el sillón y el resto que falta. Si así es ya tenemos la sala completa y en buen estado como verás está el mueble, el televisor, unos cuantos floreros, la flor. De mi poranga. La mesa de crafteo. Te veo ese hueco. La cocina con floreros. Para cachetearte con mi nuevo. Y sobre todo el cajón para guardar las cosas que querramos. Como un consolador tieso y duro como mojón duro. Vas a comenzar con tus comentarios otra vez. Mejor quédese tranquilo viejo lesbiano y deja tu like y suscribirte aquí a este canal del famosísimo así es. Así es, ya es hora de la verdadera acción y utilizaremos el andamio para crear la entrada super secreta. Como el lugar entre tus piernas. Bueno ya cállate que aquí pondremos andamios hasta la superficie. Pero bueno pero bueno qué me he pasado con los andamirijillos. Como Ned Flander el que va sin calzoncillos nunca puedes estar tranquilo pero bueno pero bueno listo finalizamos poniendo las nieves superior como podrás ver ya no se nota la entrada no se te olvide que habrá un gran consejo bueno bueno la entrada es más fácil de lo que tú crees pulsamos la flecha así abajo o mantenemos pulsada tu hermana también es muy fácil como cuotas fácil jajaja suscríbete rápido para subir se mantiene pulsando este botón y automáticamente subirá y muy muy rápido como el cohete cuando despega a la luna. Así es, aquí un consejo como vaquero. No manches cantita esa rima te salió bien. No pongas ningún tipo de luz debajo de los andamios ya que en la noche se verá así. Como si hubiera lava debajo de esa tierra. Al fin diste un buen consejo Junior Gamer. Bueno gracias por ver el video y hasta te dejo. Sí, así, es, sí, así es, así es, así es, así es, así es, así es, así es, así es, así es, así así es, así es, así es, así es. As, así